Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinchel Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a realizar una copia de seguridad de su información que tengan en el iPhone. Ya sean fotos, como por ejemplo esta, ya sea canciones, por ejemplo las que tengo acá. Si nos vamos a canciones, pues tenemos una lista de canciones. Pero también vamos a poder, en este caso, hacer una copia de seguridad. De los contactos, incluso vamos a poder en este caso realizar copia de seguridad de nuestra información de Whatsapp El proceso es muy fácil, muy sencillo, así que comencemos Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare iCareFone Que nos va a permitir realizar la copia de seguridad de toda nuestra información Recuerden que toda la información del programa va a estar en la descripción del video Ustedes lo descargan, lo instalan y luego de obtener una licencia ejecutan el programa como administrador Le dan clic derecho, a ejecutar como administrador una vez que hayamos ejecutado el programa vamos a tener esta interfaz y vamos a conectar nuestro teléfono iPhone a la computadora con el cable USB Luego va a detectar el iPhone y aquí vamos a ver toda la información, la versión e incluso nos da opciones de gestionar cierta información, fotos, música, contactos, etc pero en este caso a nosotros nos interesa el apartado que dice respaldo y restauración entonces para hacer la copia de seguridad le damos clic donde dice respaldo y restauración y en este recuadro vamos a ver todas las copias de seguridad que hemos hecho pero como no hemos hecho ninguna pues aparece vacío ya luego vamos a darle clic acá donde dice hacer una copia de seguridad cuando le demos clic allí el programa nos va a permitir seleccionar distintos elementos para poder hacer la copia de seguridad y respaldar esa información lo más recomendable es que en este caso seleccionen pero para este ejemplo yo voy a utilizar contactos, las canciones que les he dicho Vamos a copiar las fotos e incluso los vídeos que en este caso tengamos adjuntos a Whatsapp Ok, ya luego de seleccionar los elementos que ustedes deseen eh, Simplemente vamos a darle clic donde dice realizar copia ahora Cuando le hemos clic a este botón de realizar copia Lo que se va a encargar a iCareFone en este punto es verificar la información que nosotros tenemos en nuestro teléfono con la información seleccionada para poder hacer la copia de seguridad, entonces simplemente esperamos a que este proceso finalice, luego de finalizar la copia de seguridad, aquí vamos a tener la información que previamente hemos seleccionado y el programa nos da la opción de regresarnos a la lista de las copias de seguridad pero les aconsejo que le den clic acá donde dice ver detalles de la copia de seguridad, el programa va a comenzar a cargar toda la información una vez finalizado, aquí vamos a poder ver toda la información, como por ejemplo los contactos, acá tenemos las canciones, más abajo tenemos lo que viene siendo eh, Whatsapp, algunas conversaciones de Whatsapp que podemos visualizar y también tenemos pues un poquito más como por ejemplo archivos adjuntos de Whatsapp, es decir fotos e incluso vídeos. ya en el lado izquierdo vamos a seleccionar cada sección y cada elemento que queremos en este caso guardar y luego le damos donde dice importar a PC para exportar la información a la computadora, seleccionamos una ruta de acceso y le damos en aceptar y esperamos a que en este caso se realice la copia, pero recuerden que si quieren copiar la información a otro teléfono también vamos a tener esa posibilidad. Una vez que la copia haya finalizado le damos clic en ok y ya podemos cerrar el programa, ya posteriormente vamos a visualizar la copia de seguridad, vamos a seleccionar la carpeta y la abrimos. Aquí Aquí vamos a tener primero la fecha de la copia de seguridad y todos los elementos, como por ejemplo los contactos, ¿ok? Los contactos se guardan en una hoja de cálculo. Yo les recomiendo que ejecuten el archivo con Excel. Aquí podemos ver los contactos y aquí podemos visualizar los números de teléfono, ¿ok? Pero vuelvo y repito, es recomendable que utilicen una hoja de cálculo o Excel. Y también vamos a tener otra información adicional, como por ejemplo, tenemos acá algunos documentos que hemos copiado Okay, está bastante interesante y también vamos a tener otra información, como por ejemplo lo que vienen siendo las fotos. Estas fotos le pertenecen a los archivos adjuntos de WhatsApp, pero también tenemos las canciones que previamente hemos seleccionado. Aquí tenemos todas las canciones, toda la música y bueno, ya en este caso la tenemos en la computadora. Fíjense que también me copió los videos okay, que previamente hemos obtenido de WhatsApp pero también nos copió las conversaciones. Aquí en WhatsApp vamos a tener todas las conversaciones de los grupos, de los contactos, que bueno, estos archivos también se ejecutan con Excel o con cualquier programa que pueda visualizar hojas de cálculo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, más archivos adjuntos de WhatsApp, las mismas fotografías y bueno, está bastante interesante. Como se pueden dar cuenta, el programa funciona, así que pues nada, yo el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado. De ser así, no olviden apoyarnos con un like o me gusta, recuerden que toda la información va a estar en la descripción, del video. También les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino y el Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.